Un buen día. Ahora vamos a ver cómo calcular en ArcGIS Pro eh, diferentes formas del suelo o en este caso llamados formas de suelo geomórfonas. Para ello es necesario tener un modelo de elevación digital. Por ejemplo aquí lo tengo al DEM. Y nos vamos a ir a la caja de herramientas Toolboxes. En Spatial Analyst. Luego vamos en Surface. Y ahí está um, herramienta Geomorphon Landforms. Entonces vamos a ver cómo eh, calcular los geomorfos. Es sumamente sencilla. Simplemente como dato de entrada ponemos el DEM y ejecutamos. No hay nada más que hacer. Y aquí tenemos el resultado. Y aquí podemos este, ver el tipo de geomorfo que tenemos. En planos, pendientes, valles, desnivel, valle, piedemonte, depresión, etc. Como podrán ver, es sumamente sencillo. Solo necesitamos un modelo de elevación digital. Eh, si te gustó, no olvides darle una manito arriba, eh, suscribirte al canal y compartirlo por todos los medios sociales. Eh, muchísimas gracias.